mañana con 7 eh, minutos, 10 de la mañana con siete. Aquí estamos, eh, 7, aquí estamos en Capital 96.7, aquí estamos en Capital.p, aquí estamos en Capital TV, Canal 39 y eh, por supuesto en Claro 15, 515 y en Señal Digital 3.1. Estoy, como siempre, con nuestra compañera de, de toda la vida, Fiorela Rodríguez. Fiorelita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigo? Eh, ¿Qué tal? Buen día a todos nuestros oyentes. Gusto y placer de acompañarlos hasta la una de la tarde en este Somos Capital. Le damos la bienvenida, como bien dice nuestro compañero, a Somos Capital 96.7. Capital, tu opinión importa. Y, por supuesto, a todas las personas que no solamente desean oírnos, sino también eventualmente vernos, lo pueden hacer a través de Radio Player eh, en la web de Capital. Comenzamos el programa, compañero. Sí, comenzamos el programa. Ya con lo que usted eh, conoce, amigo oyente de capital, el presidente Martín Vizcarra anunció que esta madrugada se registró el primer eh, caso de coronavirus en el Perú. En un mensaje a la Nación, eh, en el que estuvo acompañado de la ministra de Salud, Elizabeth Nostroza, anunció esta, este momento para nuestro país. No hay que alarmarse, más bien hay que prevenir, siempre hay que estar atentos, nada más, y hay que cuidarnos, saber cuidarnos. Está el presidente de la República, Martín Vizcarra, en el anuncio, vamos a escucharlo, por favor. Hoy debo informar que en horas de la madrugada se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus COVID-19 en nuestro país. En un paciente varón de 25 años de edad, con antecedentes de haber estado en España... ...Francia y República Checa. Pero las palabras del presidente Martín Vizcarra... ...anunciando Capitán. este primer caso en nuestro país... ...un adolescente venía de Europa. Eh, mucha gente se ha cuestionado en la mañana... Eh, ...se ha alarmado por qué esta noticia... ...ha venido de primera mano del presidente Martín Vizcarra... Eh, ...con un anuncio presidencial... Eh, en lo particular, hacemos un llamado de calma. Es bueno que la autoridad máxima de un país salga a dar esta noticia porque de alguna manera eh, tiene que comunicar que como país pues estamos preparados para dar las indicaciones del caso. Es lo mejor que venga de la persona que tiene la máxima autoridad. No lo Ajá. veamos eh, como, una, como una alerta de alarma. De acuerdo. Ahora. Eh... El riesgo que llega al Perú siempre estuvo latente. Por ¿no? supuesto, era inminente. Era inminente. Sin duda. Era inminente, ya se dio, pero lo, lo que eh, hay que decirle al público oyente, al público que nos sigue en Capital, que acá la idea de nosotros como medio de comunicación es eh, decirles a ustedes que se tienen que cuidar, que no tenemos que prevenir, pero tampoco no seamos alarmistas. no, Con calma, todo con calma. Vamos a seguir escuchando al presidente Vizcarra. Ha garantizado el suministro de insumos para el control de infecciones, adecuación de ambientes de aislamiento, así como el fortalecimiento de capacidades de los profesionales en los diferentes centros hospitalarios. Esta es una situación que debemos asumir con mucha serenidad, uh -huh. al mismo tiempo con unidad y solidaridad entre los peruanos. Precisamente lo que comentábamos con eh, mi compañero hace unos segundos, no la máxima autoridad tiene que hacer un llamado a la calma, pero también hay que informar lo real, lo que está sucediendo para como tú bien dices, tener las precauciones del caso. De acuerdo, el eh, paciente, el primer paciente es un paciente varón de uh -huh. 25 años, eh, ese paciente varón, no, he tenido, no tengo la información, no sé si ya la dieron aquí, ¿es peruano o es extranjero? Eh, no, no se conoce aún. Coqui, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Fiorella, Alan. ¿Cómo están, compañeros? Muy ¿Ren? buenos días. Eh, lo que ha mencionado el presidente de la República es eh, el dato que se está manejando. ¿no? Un joven de 25 años que ha estado en España, Francia y República. En Europa. Eca. Básicamente, eh, con antecedentes de haber estado en, en esos países. ¿no? Ahora, ¿qué no eh, información al respecto? ¿no? Eh, digamos, no se sabe si es de, de qué nacionalidad y se sabe que este paciente está en Lima o en el interior. El, yo me imagino. Este, no, un, tal, un tema de seguridad. No, no han dicho nada, en no dónde nada. está. Está aislado, sí lo han dicho. Está ya vigilado, lo han dicho también. Pero yo no he escuchado en dónde. Uh -huh. En una clínica particular, creo que escuché. ¿Sí? En sí, una clínica yo particular. Eh, pero digamos que no se, ha, no se ha dado la nacionalidad del chico de 25 años del primer caso de coronavirus en nuestro, en nuestro país. Pero eh, ese llamado a la serenidad, ese llamado a la solidaridad que da el Presidente de la República la tenemos que replicar todos, uh -huh. todos, porque ahora ya no hay mascarillas en las farmacias, no hay mascarillas y la gente cree que mascarillas uno la usa para... Eh, protegerse para, no, para contagiarse. no contagiarse y no es así no es, así. es la... para no expandir el virus si es que tú lo tienes exacto si es que tú lo tienes y sí si sería bueno una recomendación está bueno que todos los comunicadores todos los líderes de opinión eh, hagan desde ya un llamado a la calma eh, pero no confundir llamado a la calma con relajo son dos cosas distintas hay que tomar el tema con seriedad si eventualmente ahora que ya comenzaron las clases tú tienes un hijo o hija en casa ¿qué que de alguna manera presenta problemas respiratorios, sí aconsejamos que es mejor que estos menores pues no vayan al colegio hasta ser evaluados. Uh -huh. No es cierto, porque no confundamos el tomar con calma las cosas que el relajarnos. No, si tú observas en casa que tienes a un niño que tu hijo está con problemas respiratorios, es mejor que no vaya a clases. Totalmente, totalmente. Es mejor que no, que no vaya a Capital. clases. Ahora, ¿cómo has tomado la... La noticia uh -huh. sí. de la llegada del coronavirus a nuestro país. Esa sería la pregunta del día de hoy con la cual abrimos nuestro Somos Capital al 212-5353. Capital 96.7. Capital, tu opinión importa. Ahora, lo que necesitamos saber también, amigos oyentes de Capital, es eh, si este muchacho que ha llegado 25 años tiene coronavirus, ¿por qué lugares ha transitado? Europa, básicamente, eh, ¿no? Se sabe que es, eh, estuvo en España, Francia y República Checa. Pero eh, necesitamos saber en, de qué vuelo eh, en qué vuelo llegó al Perú, ¿no? También, eso también seguramente el, el, el Ministerio de Salud y el gobierno ya lo, lo tiene, ya tiene conocimiento. 10 de la mañana con 14 minutos, ¿cómo has tomado tú la llegada del coronavirus al Perú? José, buenos días, bienvenido a Radio Capital, son las 10 de la mañana con 14. Ah, buenos días, Alan, buenos días, este, Fiorella. Buen día. Eh, mi pregunta es, es concisa y precisa. Eh, yo soy un paciente con, con, que vivo con el VIH Y para mí es preocupante porque uh -huh. soy una persona vulnerable uh -huh. En esta situación, yo ahorita estoy tomando unas medidas drásticas Digamos así, de, de mucha higiene, mucho cuidado y todo lo demás Pero dentro de ese parámetro quisiera saber ¿Qué pasa con las personas que uh -huh. se infectan con el coronavirus? Uh -huh. Una vez que se han infectado y pasan por el proceso de cuarentena y todo uh -huh. y pasa un periodo este ellos se vuelven a reinsertar o quedan uh -huh. digamos inmunes Capital. o ¿cómo, uh -huh. cómo cómo es su situación o perfecto sea, cómo es el desenlace Mira, eh, José, muchísimas gracias por, por llamarnos y, y por la preocupación que presentas ante tu caso particular. Estamos tomando nota de tu pregunta para, en el transcurso del programa, comunicarnos con los especialistas del caso y poder responderte, no solamente a ti, porque tú representas eh, a un porcentaje que se está haciendo la misma interrogante. ¿Te parece? Estamos tomando nota de tu pregunta. Sin duda debes de tener cuidados, como todos, pero como tú bien comentas, en tu caso especial puede haber un paréntesis, ¿sí? Muy bien, José, muchas gracias por eh, llamarnos, estate atento porque ya también está en camino el doctor Marco Almerí, médico especialista en salud pública, para que él nos dé más detalles al respecto. ¿Cómo has tomado la noticia de la llegada del coronavirus al Perú? Juan Carlos, bienvenido a Radio Capital. los buenos días. Alan y Fiorella. Hola, buen Muy día, bien. Juan Carlos. Eh, lo, que, eh, lo que debemos tomar medidas son en los colegios, como eh, comentó Fiorella uh -huh. en dicho programa, para tomar previsiones sobre el inicio del programa, ...la higiene, sobre todo en, lo, en los baños... ...porque hay colegios nacionales que no tienen agua... ...si, si no tienen, si tienen agua, no tienen jabón... Uh -huh. ...si tienen jabón y agua no tienen papel... Uh -huh. ...entonces ese es el foco infeccioso en los niños... ...asimismo eh, sería recomendable en las universidades... ...en los cuarteles que se tomen la medida... ...porque por uno que tenga ese virus... Se van contagiando además. Sería recomendable que se tome muchas medidas de seguridad, Ajá. porque cuando yo serví en el ejército, en el año 91, eh, teníamos en, en, en nuestro cinto de, de campaña, teníamos el portapaquete porta de curación donde llevamos nuestro jabón carbólico y papel, para, para ¿Sí? así poder eh, y hacerle higiene de vida a cada persona o cada tropita que había en en el cuartel. Muchas gracias Juan Carlos. Total razón Juan Carlos, muchísimas gracias por aportar a este Somos Capital. Muy buenos aportes, 10 con 17, ¿cómo ahora, has tomado tú la llegada del coronavirus a nuestro país? Ahora, antes de Jacqueline, digamos, eh, el público, oh, la gente en la calle, el peruano de a pie, el venezolano de a pie, porque estamos aquí todos juntos en el país, dice, si no podemos controlar el dengue... ¿Cómo podemos controlar el coronavirus? También hay una situación en el país de incertidumbre. Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital. ¿Cómo estás? Bienvenido a Capital. Bien, buenos días, ¿cómo está? De verdad muy preocupada. Uh -huh. Bájanos el volumen, Linda, por favor, porque es, es se interrumpe la comunicación con ese eco. Te esperamos, baja el volumen. Ahora sí, Jacqueline, te escuchamos. Perfecto. Sí, mire, día, muy preocupada Linda. por lo que está pasando, de mm. verdad, más que todo por los niños. Tú tienes niños, Jacqueline, cuéntanos Sí, de ti. tengo mi niña de cinco años, mi niña Daniela. Estoy preocupada por ella porque ahora va a ir al colegio, va, va a juntarse con más niños que llegan de otro país. Es todo un tema, de verdad, ¿por qué esperar que llegue, que llegue el coronavirus a nuestro país para tomar las medidas necesarias? Era eminente, Linda, era eminente que el coronavirus llegue a nuestro país, de hecho, eh, lo habían estado advirtiendo, es más, ha llegado un poco más tarde que en otros países. Eh, comentábamos al inicio del programa, nosotros mismos el día de hoy nos vamos a enterar un poco más en este Somos Capital porque vamos a contar con la presencia de muchos especialistas que nos van a dar bastante más claridad desde ya, tomar el tema con la responsabilidad del caso, pero no podemos irnos a los extremos tampoco, porque la vida continúa y hay que ser precavidos. No podemos eh, escuchar esta noticia y encerrarnos en cuarentena todos. Claro. Eso no lo podemos hacer. Simplemente cuidarnos y enseñarle a tu hijo o hija de 5 o 6 años. Todo el tema de la limpieza y las precauciones. Y personal, sí. eh, eh, te invitamos a que sigas el programa porque vamos a tener varios bloques de este tema. Y por supuesto, también, eh, Jacqueline, lo, lo que tiene que hacer con tu claro, hija claro. es protegerla, es cuidarla y es asearla y es enseñarle a lavarse las manos bien. Y no le y, va a pasar nada, y, así y que... Perdóname, déjame simplemente hacer una acotación, eh, Jacqueline, o a todas las mamis que me están escuchando. Muy importante, no transmitir temor uh -huh. a nuestros menores, ya, porque a veces por temas X, lo que hacemos no es tomar una medida de prevención, sino que transmitimos temor. una preocupación, un temor, ¿me entiendes? Y no queremos que nuestros hijos eh, absorban eso, al contrario... Al contrario, que no sean miedosos y que sean valientes. ¿Ok? Eso sí es, es bueno comentar. Sí, claro, perfecto. No, este... eh, hijito, estás estornudando, ya vamos al posta. No, tranquilo. Cuidado, hijito, no te vayas a juntar con y Cuidado, hijito, no te... Todo el mundo está contagiado, hijito, cuidado. Sí. No. no, no es así. No, no, no. No, es así. no que Hay sean que... valientes, no, no que sean miedosos. Exacto. Eh, Lourdes de Villamaría del Triunfo, ¿cómo estás? Bienvenido no, a Capital. Lourdes, de Villa María del te pido, Lourdes, por favor, que bajes el volumen para poder escuchar. El... Y le pido a todos los oyentes de Capital, por favor, el... el... La llamada... Eh, es no... muy importante además para nosotros. Sí, no, pero además que nos escuchen por el vía teléfono no, no. y que bajen o su radio o su televisión eh, para que podamos conversar con mayor fluidez. A las 10.21 recibimos a Lourdes, que está en Villa María del Triunfo, Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida a Capital. Sí, buenos días. Le estoy llamando por lo que verdaderamente que el presidente de la República ha tenido que tomar cartas en el asunto, de esto, de este problema. ¿Qué pasa de que los colegios algunos centros educativos no están desinfectados? Ahora no he visto de que varios colegios no están este en el, no tienen agua. Yo no sé cómo así van a vamos a tener que no este, prevenir esa enfermedad. No te, no tienen agua, no han hecho limpieza y cómo así los niños van a van a asistir al centro educativo. Y ese es más los colegios particulares también. Entonces yo pienso de que por lo menos deben de dar un tiempo para que los niños ingresen al centro ajá, educativo, ajá. ¿no? Por qué, porque verdaderamente van a correr un riesgo acá en toda Mirate. la ciudad, todo está sucio, aparte no han hecho ajá, la limpieza, ajá. aparte no hay agua en los centros Linda, educativos. Linda, ¿no? vamos a entonces, sí, estamos es, anotando sí. tu preocupación. Está justo, mira, entrando en segundos está entrando el, el doctor que nos va a dar bastante más claridad sobre el tema, porque lo que tú comentas, si bien es cierto, no hay que hacer alarmista es muy importante. Hay muchos colegios, y esto no es novedad, que están hasta el perno. Sí, entonces, nos vamos a dirigir, Do, ¿cómo está? Buen día. Nos vamos a dirigir precisamente, vamos a centrar buena parte de la entrevista en este tema que te preocupa a ti y a muchas madres de familia. Un beso, buen día. Gracias, Lourdes. Bueno, ahora sí ya está con nosotros el doctor Marco Almerí, especialista en salud pública, médico, por supuesto. Doctor Almerí, ¿cómo le va? Bienvenido a Capital una vez más aquí en el programa. Y se dio lo, lo inminente, ¿cómo le va? Buen Buenos día, días. Doc. Buenos días a ustedes, a todos los radioescuchas. El Perú es el país número 95 del planeta que ha notificado un caso positivo de coronavirus. Uh -huh. Se dio lo inminente doctor eh, Sí, se dio lo inminente porque fíjese Empezamos en, el, en lo que es América del Norte Capital. Canadá, Estados Unidos, luego pasó a Centroamérica sí. México, se acordarán, luego sí. vino a Sudamérica Nos rodearon, Brasil, sí, Chile. Argentina Chile, Ecuador y ahora aquí en el Perú uh -huh. bueno, El chico es peruano, ¿no? Creo que ya lo confirmaron Así es, el chico peruano, es peruano 25 años uh -huh. En estos momentos está eh, casi asintomático tiene ¿Está en su un... casa o está no, en la está clínica? está en su hospital, pero en las okay. siguientes horas Se le va a dar de alta Perfecto. y va a ir a su domicilio Y va uh -huh. a tener una lo que se llama un aislamiento dentro del domicilio Aquí, ¿Qué síntomas presentó brevemente? Básicamente dolor de garganta Tos, eh, dificultad respiratoria leve ¿no? Eh, ¿Leve? Sí, leve ya, Y lo más llamativo fue su fiebre de 39 grados Que no cedía con el paracetamol que estaba usando O sea, el, la fiebre es un ingrediente acá fundamental La fiebre es lo que identifica ah, eh, a la hay. persona Porque usted ya. le da el paracetamol, le da ibuprofeno y no, y no calma okay. ok, esto es importante para, para la, por ejemplo, para Jacqueline que hablaba de su hijo de 5... años. Para José hijo, que tiene SIDA. Ok, para José que tiene, que tiene, que tiene SIDA también. Eh, a partir de una gripe, ¿puedes Capital. tener coronavirus o no? Por y... ejemplo, hoy una persona de 73 años eh, eh, dice tengo gripe, estoy resfriado, de 73 años. ¿Es vulnerable para que le dé coronavirus? Sí. Una persona, de lo que dice, lo que hemos... Recuerda que este virus, recién por primera vez lo hemos conocido. Es absolutamente nuevo, ¿no? Es un virus Ajá. que ha mutado y no sabemos exactamente dónde. Lo estamos conociendo dónde, en el camino mientras invade el eh, país. Exactamente. Entonces, lo que estamos viendo es que efectivamente eh, ha generado mortandad en personas mayores de 70 años. Es decir, la gran mayoría de los más de 3.000 muertes que hay en el mundo, casi todos son mayores de 70 años. 0.02%, o sea, unos cuantitos son niños. O sea, no afecta mucho a los niños. Ya, casualmente, este caso que han reportado, que ha reportado en la madrugada del presidente Martín Vizcarra, es interesante rondar sobre este ejemplo, porque pensamos de pronto que el primer caso, segundo tercer caso, iba a ser una persona mayor. Esto es un caso para hablar, porque el chico tiene 25 años. Así es, eh, pero hay que recordar que de cada 100 personas que están... Infectadas, no todos van a hacer la enfermedad, solamente 15 van a hacer la enfermedad y, y, y 85 se quedarán solo como infectados. Es decir, prácticamente no harán sintomatología. Y después este chico sí lo ha hecho. Este hizo, está dentro del paquete de los 15. Esos, de esos 15 que hacen la enfermedad, algunos incluso graves, como neumonías, tres van a fallecer. Y esos tres que fallecen son personas mayores de 70 okay. años que tienen enfermedad de base, ya. cardiopatía, ¿Podemos diabetes. Podemos ir respondiendo a las preguntas de los oyentes porque son importantes. ¿sí? Eh, José, José dijo claramente, estoy preocupado, tengo sida. Eh, eh, eh, el ¿Podemos referirnos claro. a él? Fíjese, él está en lo que se llama la, el grupo de poblaciones vulnerables Que son cuatro, básicamente los digo Los menores de 5 años, grup, primer grupo de población vulnerable Menores de 5 años Los mayores de 65 años, segundo grupo de población vulnerable Tercer grupo, las mujeres gestantes Y cuarto grupo, aquellos que tienen enfermedad Que disminuye las defensas SIDA en primer lugar claro. Tuberculosis, cardiopatías, diabetes, fibrosis pulmonar y asma. Esos son capi. ¿no? Esos son los grupos. ¿Son ¿Qué cuidados grupos? tiene que tener? enfermedades que disminuyen qué me dijo? Las defensas. Las defensas. Así es. Okay. Eh, ¿Qué cuidados tiene que tener eh, José y las otras personas que pertenecen a los, a los grupos? Porque no pueden quedarse encerrados en su casa, ¿no? La vida continúa. Así es, fíjese. Las, ¿Quiénes tienen que usar mascarilla? Solo tienen que usar mascarilla el que está enfermo con coronavirus, uno, dos, el personal de salud que lo atiende y tres aquel aquel grupo de personas que son vulnerables Como en este caso, esta persona que eh. tiene SIDA Si va a salir a un centro Donde, por ejemplo, un, un mall va a ir al cine Ajá. Va a subir al, al micro él, él tiene que hacer lo que se llama el aislamiento inverso A él no le conviene que entre el coronavirus Porque sus defensas están bajas Y él es probable que haga un cuadro severo Doc, eh, así sí. pimpón de preguntas Usted dice, el paciente y las personas que están a cargo del cuidado No necesariamente médicos Si en casa te está cuidando tu padre y madre Ellos dos tienen que tener... Masaría. Absolutamente. Okay. Las personas que tienen yeah. en la casa a un paciente yeah. que lo hemos devuelto por, para que se termine de recuperar en 14 días, esas personas tienen que tener aislamiento inverso. mira el virus entra por el ojo, por la nariz y por la boca. Entonces tiene que tener protector de ojos, su mascarilla okay. para proteger la nariz y la boca... Tenía que tener el mandilón desechable. Perdóneme la ignorancia, ¿cómo me protejo los...? O sea, ¿tengo entendido el tema de la mascarilla y el tema de los ojos? Hay eh, unos, unos lentes grandes que ya. son pro protectores del ojo, sí, claro que sí. Mm, sí. Okay. O, sea, o sea, perdóneme Ferrela, eh, vale. los padres del de eh, muchacho de 25 años, el, el primer caso de coronavirus en el Perú, que va a, haber, va a ser dado de alta en las próximas horas. Y que va a su casa. Y que va a su casa, pero en aislamiento total. ¿Su papá y su mamá tienen que estar uh -huh. con todo lo que usted está diciendo? Así es. Papá, sí. mamá y hermanos y todos los que estén en ese esa casa tienen que tener protector ocular la mascarilla N95 para la nariz y para la boca, tiene que tener mandilón desechable, guantes y todo lo que le sirva al joven de cubiertos, vasos, todo tiene que ser descartado. descartable oh, Dios, ok, perfecto eh, los bebitos que no están o sea, los, los, los niños menores, vamos a ampliar el rango hasta los 5 años, los pequeños ¿Qué cuidado tenemos que tener con ellos llama a un oyente eh, en pánico que no quería mandar a su bebé al colegio, a su niño al colegio, ¿por qué? Porque en su salón hay gente de otros, hay intercambios, hay gente de otros lados. Así es, mire, en el caso de los menores, ellos adquieren la enfermedad fácilmente porque todos ellos acuden, ya sea a un kinder, ya sea a, a un salón de clases, el colegio, etc. Eh, ellos probablemente no les pase finalmente casi nada, la mayoría no termina, no tiene una, un, un final infeliz como la muerte. Sin embargo, ellos al regresar a la casa, eh, contaminan o contagian al abuelito de la casa, a la abuelita de la casa, al papá o a la mamá. Entonces, diseminan la enfermedad. Por eso es que se tienen que extremar los cuidados en los colegios, Capital. separando, aislando, regresando a la casa a aquellos niños que tuvieran una infección respiratoria alta. Eh, si usted, doctor Marco Almería, especialista en salud pública, si eh, a usted, eh, terminando la entrevista que vamos a estar con usted un buen rato, lo, la llama la ministra de salud y le dice colabora, eh, asesórame, sería bueno que el inicio de clases del 16 de marzo se prolongue para mediados de abril, ¿usted votaría a favor o en contra? Eh, bueno, primero te respondo en contra, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de cómo se comporten los cuadros en los siguientes días, no estoy diciendo semanas, en los siguientes días para poder este, emitir una opinión de repente igual que la que estoy haciendo ahorita o en, con, en contrario. Sin embargo, sí le propondría a la Ministra que los establecimientos de salud que tienen toda una circunscripción hagan lo que se llama lo que nosotros hacemos en el hospital, la ronda médica. Tienen que ir a los colegios temprano, ¿para qué? Para identificar a los niños que tuvieran un cuadro respiratorio alto y poder devolverlos a la casa y hacerles un seguimiento en la casa. ¿Por qué? Porque la estadística dice que una persona con coronavirus en una semana contagia más o menos a 3.200 personas. Esta sabe. persona... Ha llegado el 26 al Perú, es sí. decir, ya tienen el Perú nueve días, claro, más ha de una contacto, semana. Claro, ha habido contacto, ha habido contacto. Entonces, esta persona es probable que haya contagiado en un total a 3.200 personas en general, porque se va diseminando de persona a persona. Ya. O usted me dirá, oiga, pero que los 3.200 van a llegar al hospital. No, uh -huh. la gran mayoría, hemos dicho el 85%, ni se van a enterar que han tenido coronavirus, pero sí han contagiado. Ya, escúcheme, Doc. Um... Hay que informar con bastante cuidado, porque si bien es cierto, um, tenemos que informar ustedes los especialistas, sobre todo dar luces y claridad sobre este tema, eh, tenemos que manejar la información a tal punto que no Capital. entremos en un psicosocial que, y tampoco nos vayamos al relajo. Hay que ver este tema con mucha responsabilidad. Nosotros lo vemos con mucho profesionalismo. Eso. Sí, entonces, básicamente... Practicando los cuidados del caso que tenemos que tener, podemos hacer nuestra vida tranquila. Así es. Nosotros okay. estamos, tenemos dos mensajes, uno para la población y otro para la autoridad. Uh -huh. En el caso de la población, ya está probado que no hay, no hay eh, antibiótico, no hay antiviral ni hay vacuna contra este virus. Y está probado que tenemos dos armas contra ellos: dieta y higiene. De acuerdo. Higiene ya se ha hablado hasta el cansancio: taparse el, el, la nariz antes de sí. estornudar, que no, besa, no dar saludos con besos, la man, lavado de manos. En cuanto a la higiene, eso, eso sí que eh, ahí estamos en rojo. Hay que darle a nuestros chicos, a nuestros jóvenes, aumentar el consumo de proteínas que no se consumen en el Perú. Huevo y carnes. Hay que aumentar el consumo de frutas y verduras. Las frutas... Sobre todo los cítricos, naranja, mandarina, limón, lima, piña, fresa Potencian el sistema inmunológico Que es lo único que nos va a hacer que salgamos airosos de esta, de esta situación Se protegido como un kilo de mandarina diaria eh, Doctor, vamos a ir a la pausa, doctor Almerí Y después de la pausa vamos a seguir No nos cambie, la pausa es cortita Viene el doctor Almerí para que también pueda absorber sus dudas Y sus consultas aquí en Capital 96.7 10 con 32, no se muevan, corte chiquito, regresamos en el Perú. 10 de la mañana con 35 minutos, 10 de la mañana con 35. Estamos con el doctor Marco Almerí, médico especialista en salud pública, y es momento de ustedes. Ahora es momento de ustedes, en el 212-5353. Vamos a atender todas sus consultas, todas sus llamadas. Está el doctor Almerí, eh, reitero, médico especialista en salud pública. Eh, a ver, es importante decir que hay que estar atentos, hay que saber lavarnos las manos. Hay que saber, además, lavarnos las manos antes y después de ir al baño, antes y después de cada comida. Hay que estar prevenidos, sí, pero no hay que alarmar. No hay que alarmar. El paciente de coronavirus, este primer caso, en las próximas horas será dado de alta para hacerlo trasladado a su casa, en un lugar aislado, y ahí su padre y su madre tendrán que tener todos los requerimientos médicos para que lo puedan eh, observar pero eh, no, no hay que alarmar, más bien hay que prevenir y hay que estar atentos. Zulma, 10 de la Capita. mañana con 36, el doctor Almerí te escucha. Eh, buenos, buenos días, quisiera darle las gracias a ustedes por escucharme. Soy una eh, preocupada, tengo una hija de 15 años que estudia en el colegio Leona Deuler de acá de San Juan de Miraflores, de las cuales me doy por enterada que... Su profesora, Alexandra Medina, ha viajado a Corea del Sur y ha estado un mes. Hace 15 días ha llegado acá, uh -huh. al Perú, y por una manera de prevención, yo no sé si ella uh -huh. ha pasado los protocolos en el aeropuerto, ya que verifico en la tele que no hay protocolos todavía en el aeropuerto. Y esta profesora en estos momentos está en el aula, en el aula de mi hija, entonces uh -huh. me, como mamá me siento uh -huh. preocupadísima no solo uh -huh. yo, sino varios padres de uh -huh. familia. muy bien, muy bien, vamos no a no hay motivo para preocuparse en ese caso a ver, doctor. porque ya pasó los 14 días en que el paciente con coronavirus ya. en su organismo tiene que presentar algún tipo de síntomas o ya se curó, eso es importante a Listo. ver, mira mira, Zulma querida, qué importante esa respuesta que te ha dado el, el doctor de alguna manera también nos instruye a nosotros primero que nada, mujer Tranquila. Ya, oiga, el doctor ya, no está diciendo preocupes. algo importante. Esto aplica para la pregunta de Zulma, que en general, Así para cualquier eh, duda eh, similar, 14 días. Así es. Sin... Es lo mismo que le va a pasar al niño que lo van a, al chico que lo van a regresar a su casa. 14 días. Después de eso ya está curado. Si es que no ha presentado el cuadro grave, ¿no es cierto? Si claro. ya está curado y listo, ya está de alta también. Uh -huh. Ahora, eh, por ejemplo, ayer tuve una reunión con dos amigos que llegaron de Corea el 18 de enero. ¿No pasa nada? No, absolutamente ya nada. Okay. Porque si tuvieron coronavirus, ya se curaron. Y no son, en, no están contaminando, porque el periodo en que contaminan son también esos primeros 14 días. Perfecto. Más llamadas telefónicas al 212-5353. Acá me, me alcanzan llamadas. Una pregunta. ¿Cuáles deben ser las medidas en un paciente con cáncer? ¿Siempre se debe estar con mascarilla? Ellos sí, porque forman parte de la población vulnerable. Burlame. Lo más importante en ellos es... Evitar el contacto de lugares donde hay aglomeración de personas y si hubieran alguna persona con inf infección respiratoria alta, evitar por supuesto el contacto. Si tuvieran la necesidad de salir, tienen que hacerlo con mascarilla. En la casa no hay por qué. ¿no? Uh -huh. El representante uh -huh. de la Organización Mundial de la Salud durante la conferencia de prensa dijo que se evite tomar vasos con cerveza y pasar de mano a mano. Eh, exactamente, porque la saliva que nosotros dejamos en el borde del vaso Sí que, y si nosotros tuviéramos el virus, vamos a contaminar a todo el grupo es con el que una, estuviéramos compartiendo. Eso es un dato importante, pues es una costumbre bien peruana, porque este fin de semana hay partido, y es un dato importante para allá. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. El micrófono también, ¿no, doctor? Eh, en el caso del micrófono, también. Eh, es, en tanto, nosotros toquemos el micrófono y luego, con este dedo, me agarre la, el ojo, la nariz o la boca. Ajá, perfecto. Otra cosa, doctor, ¿es probable que se pueda jugar el clásico del domingo sin gente o ya es muy alarmista ya? Mire, yo me reservo la... Res la... en estos momentos todo debiera seguir normal, en uh -huh. estos momentos, pero quiero ver cómo va el comportamiento del virus mañana y pasado, ¿no? Si, si mañana y pasado comienzan a aparecer... Más casos. Más casos en uh -huh. diferentes lugares, seguramente que habrá que restringir el, el acceso de la gente. ¿Podría frenarse el coronavirus solamente con un paciente, con este chico de 25 años, o usted cree que es inminente que vamos a tener más casos? Yo creo que es inminente que vamos a tener bueno. más casos. No, es que como bien dice uh -huh. el doctor, escúchame compañero, este chico tiene eh, casi 10 días, entonces es eh, poco probable pensar que este chico no ha tenido contacto con nadie. Lo que el comportamiento, como les decía, es que ellos en seis horas contaminan a 2.5 claro. personas, dos personas claro, sin miedo. Entonces, y media. Pero cada uno de ellos a su vez va contaminando. En una semana contaminan a 3.200 personas. Pero no todos van a hacer la enfermedad, pocos van a ser la enfermedad. Una, ¿Una persona con coronavirus haciendo el acto sexual, ¿está contagiando a su pareja? No. Bueno, por el beso sí. Claro, pero por la se por el semen, por los, las secreciones vaginales, no. La saliva sí. Uh -huh. 10 de la mañana con 41 minutos Juan, ¿cómo estás? Bienvenido a Capital Buenos días, Alan Hola Bien, eh, muy preocupado por el tema, lo felicito al doctor Es el primer doctor que está diciendo las cosas con claridad uh -huh a veces nos están diciendo no, nos están meciendo, ¿no? porque en realidad nos dicen no se preocupen, no pasa nada, pero no es así uh -huh. me apena mucho que esta mañana el Presidente de la República haya hecho un anuncio rimbombante cuando ayer, yo estuve ayer y, y, y hoy esta mañana también me informan a unos familiares que han llegado gente de Chile, está llegando gente de Brasil de Estados Unidos, hasta de Italia y de España, y no hay ningún control no hay ningún, absolutamente ningún control solamente reparten un tríptico donde le señalan a la persona que debe tomar las precauciones. Después, por otro lado, el tema es que ya el virus está, eh, y menos mal que este muchacho, este, este este joven de 25 años, ha ido a la clínica y la clínica informó al, al Ministerio de Salud, pero los cientos de, de personas que están infectados, o que son asintomáticos, cientos de personas que piensan que es bronquitis, piensan que es gripe y tienen el virus, pues no sabemos nada, y están diseminando el virus en, en, en, todo, en todo el país. Okay. Por favor, este es que que la gente lo sepa, ¿no? Eh, después, última cosa, eh, eh, leyendo estos días acerca de otras epidemias en el mundo, eh, es evidente Capita. que cuando uno restringe estas reuniones masivas, no tipo colegio, escuela, universidad, eh, espectáculo deportivo, disminuye casi al 50% el contagio. Por favor, a ver si el doctor nos puede aumentar al respecto. Muchísimas gracias por la llamada. Eh, primero que nada felicitarlo porque para nosotros también es un honor tenerlo Es eh, una delicia escuchar a una persona tocar un tema ligero o serio eh, con la claridad que usted eh, lo habla. Esto Me es agradezco. un caso importante Gracias. que nos compete absolutamente a todos eh, y yo estoy segura que el día de hoy después de escucharlo la gente va a tener bastante más claro el panorama. Así es que eh, seguimos. La última llamada comentaba acerca precisamente de lo que decía mi compañero, ¿no? Eh, hay cosas que sí podemos hacer para evitar eh, que se expanda este virus desde ya. Así es. Eh... Efectivamente, lo que ya hemos dicho, ¿no? Tener los cuidados en cuanto a higiene, el potenciar el sistema inmunológico mediante la dieta y la autoridad tiene que ayudarnos también un poquito. Sí. En el, el, le transmito un poco la preocupación del sistema de salud. Yo a converso ver, con los médicos esta mañana, he pasado la visita médica con muchos médicos en mi hospital. Verá, eh, nosotros eh, sabemos que de 100 infectados con coronavirus, 85 prácticamente no tienen síntomas. Nosotros, por tanto, o se nos es complicado y difícil quién tiene y quién no tiene. Y somos la primera barrera que entra en contacto con ellos. Pero no tenemos los aditamentos para protegernos. Entonces no tenemos mascarillas, no tenemos protectores oculares o mandiles desechables. Uh -huh. Por tanto, so, al ser nosotros, los enfermeros, los técnicos, los médicos, la primera línea que entra en contacto con el paciente, pues entonces eh, lo más probable es que seamos los primeros que nos vayamos a infectar. Y tenemos hogar. Uh -huh. Vamos llevando el virus a la casa, al papá, a la mamá, al abuelito, al vecindario. Capital. Entonces la, a la autoridad lo que le queremos pedir es que nos apoye un poquito con lo, aquellas cosas que nosotros necesitamos como primera línea de defensa frente a esta, a, esta, a esta pandemia para que el personal de salud no se convierta en el primer difusor del coronavirus dentro de la sociedad. Muy bien, estamos con Percy que nos llama desde Italia, desde la ciudad de Brescia. Él es peruano y se contacta con Capital. Eh, Percy, un gran abrazo. 10 de la mañana con 44 minutos aquí en nuestro país. Eh, buenos días, Ana. este Estoy escuchando al doctor y concuerdo con lo que él dice en, algunos, en algunas cosas, ¿no? Sobre el cuidado, el higiene y todo. Pero aquí este, hay personas que han presentado los síntomas después de 20 días, ¿no? de 14 días. Y, y es lo que ya digamos a un monto de 3.296 positivos, ¿no? Afectados. Uh -huh. Muertos, 148 muertos, y los que han, han superado el virus... Son 414, ¿no? Y, pero el virus eh, se manifiesta en algunos casos después de 20 días. A ver, eh, eh, listo, Percy. Ahora, tú en la ciudad de Brescia, eh, ¿hay infectados con coronavirus? ¿Hay personas que tienen este...? este... Sí, hay, aquí, en eh, hay seis. Seis. Pero eh, a los alrededores, a y hay ciertos Dice que, que prácticamente han blindado la, la ciudad, la están han bloqueado para que no puedan salir y, ni, ni entrar, ¿no? Eh, están aislados prácticamente. ¿Y cómo han tomado ustedes allá esta, esta situación? ¿Se han aislado ustedes también? Eh, ¿Hay preocupación? ¿Cómo lo han tomado? Mira, a, al principio sí, hemos estado asustados pero conforme van pasando los días, nos damos cuenta que la higiene es muy importante. Mm. La higiene es ¿Sí, muy importante. Eh, pero eh, a la vez este eh, yo pienso que se debería en Perú cerrar los colegios o postergar el ingreso a la escuela no porque este es un... chico que ha llegado este llegado uh -huh. ha contagiado eh, que se segura muchas personas ya uh -huh. eh, y el punto es de que las escuelas se contagian mucho más rápido así uh -huh. han cerrado los, los bares, los cines los sitios públicos ¿no? y siempre mantener el metro de distancia que gente ¿no? Uh -huh. muchísimas gracias por tu llamada hay dos preguntas más doctor que no quiero que se me escapen este, hablábamos de las personas eh, con sida que formaban parte de el, este este sector vulnerable y los que son portadores de portadores de este? ¿Ah? del vih sí. lo es lo son también también claro que ah, okay. sí perfecto uh -huh. ahora lo que el tema dicho... de los colegios que también llamó una señora preocupada al respecto de que seamos sinceros hay colegios que están hasta el perno entonces, ¿qué medidas deben de tomar esos colegios que están hasta el perno? Bueno, el Ministerio de Educación tiene que hacer una supervisión a esos colegios que, cuyos baños están sucios, mm. que no tienen detergente o papel toalla para mm -hmm. que los chicos se puedan limpiar. Lo otro, los, las postas médicas tienen que hacer la ronda médica en los colegios para poder detectar a aquellos chicos que tuvieran síntomas respiratorios y devolverlos a las casas. Y los directores de cada uno de los colegios tienen que saber que los, las aulas donde hay más de 20 personas tienen que tener una ventilación que permita el recambio del volumen de aire 12 veces por lo menos en la mañana. Es decir, no pueden estar los chicos con eh, las lunas cerradas o con las puertas cerradas por más que tengan aire acondicionado. Salvo que su aire acondicionado tenga el filtro especial contra el coronavirus. De lo contrario, ah, bueno. tiene que correr el aire para que... Para poder sacar, si es que hubiera algún, no solamente en el caso del coronavirus, otros virus en el medio ambiente y los chicos los puedan respirar. Con respecto a la, la llamada de nuestro amigo Percy y en, tiene razón. en o sea, Italia, porque dijo, usted decía días. 14 días y, y, y Percy decía 20. Así es, hay publicaciones que sostienen que el coronavirus no eh, incubaría 14, sino 21 días. Eh, eh, sin embargo, nosotros eh, profesionalmente tenemos que regirnos a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud ha dicho que, porque recuerde que lo estamos conociendo este virus, ha dicho que, por lo menos hasta este momento para nosotros, 14. en Cuba, 14 días. La OMS puede cambiar, porque rec recuerde que lo estamos conociendo el virus, podría cambiar el dato, pero... Nosotros tenemos que traer información veraz, verídica y que provenga de una fuente oficial como es la Organización Mundial de la Salud. El paciente que tiene el coronavirus, el, número, el paciente 1 del país, que es un chico de 25 años, según el presidente de la República, Martín Vizcarra, va a estar en su casa aislado. ¿Cuánto tiempo tiene que estar aislado? De acuerdo a lo que acabamos de conversar, 14 días. 14 días. 14 Después días. de esos 14 días, ese paciente ya puede salir a la calle sin mascarilla o con mascarilla. Ya puede salir a la calle sin mascarilla. A hacer su vida normal. Hacer su ¿Se vida puede normal. volver a contagiar? Bueno, hemos visto, en, en lo que hemos visto en la China, es que los pacientes que fueron dados de, de alta, un, un grupo importante, volvió al hospital, no por síntomas, sino que se le hizo otra vuelta un examen y salió positivo. Pero estaban asintomáticos. Es decir... Pueden, por lo menos eso, hasta ahorita ¿no? lo que conocemos, pueden dar nuevamente positivo, pero asintomáticos. Qué curioso. Hay que ¿no? recordar que eh, nuestro organismo, que es el que va a combatir a este coronavirus fabricando unas sustancias llamadas anticuerpos que sirven para neutralizar y con ello liquidar uh -huh. al coronavirus. Queda en nuestro cuerpo la memoria, es decir, nosotros comenzaremos a fabricar ese anticuerpo de por vida, como lo hacemos además contra otros virus, por eso es la vacuna. La vacuna de otros virus, es, en realidad, es la inyección de, de esos virus atenuados, claro, son los virus, atontados, por supuesto. que le da tiempo al cuerpo para fabricar el Ajá. anticuerpo, ¿no es cierto?, y neutralizar a ese virus cuando vuelva a entrar. Entonces, en este caso pasa lo mismo. Nosotros aprenderemos a fabricar anticuerpos contra el coronavirus, y cuando vuelva a ingresar, no vamos a tener ningún problema porque inmediatamente nuestras respuestas van a liquidar a ese coronavirus. ¿Existe alguna vacuna que pueda reforzar el sistema inmunológico? ¿El neumococo, por ejemplo? No, no existe ninguna vacuna que refuerce... Mira la pregunta, la pregunta es, ¿existe vacuna para reforzar el sistema inmunológico salvo la olla? fruta verdura claro la cocina la, la cocina, cocina está la ¿ya? mejor ahí está lo mejor pero vacuna que refuerce el sistema inmunológico no ahora hay vacuna contra Capital. el neumococo sí qué cosa previene la neumonía del neumococo hay vacuna contra la influenza sí ¿Qué, ¿Qué previene? La neumonía contra la influenza ¿Hay vacunas contra el coronavirus? Claro, son no enfermedades hay. puntuales No Son hay. enfermedades puntuales Muy bien eh, Estamos con Ángel, lo Que nos llama desde Comas Adelante Te escuchamos Ángelo Bienvenido a Capital ¿Qué tal? Buenos días eh, Un gusto con, comunicarme con ustedes Yo quería aportar un poco más Con respecto a toda esta temática De coronavirus Yo sé que Esto es eh, Bueno Es una enfermedad leve En realidad Que si, si bien es cierto Se ha visto una gran cantidad De muertes A nivel mundial Debido a que está, bueno, eh, las personas infectadas han tenido comorbilidades, como el doctor muy bien lo ha dicho, eh, me gustaría más bien que el doctor tal vez se eh, esté un poquito más con respecto a las personas que tienen esta susceptibilidad a generar lo que es eh, la enfermedad mucho más grave, ¿no? ya sean los inmunosuprimidos, aclarar un poco más el concepto de inmunosupresión, en qué tipo de pacientes se podría abarcar, y de que también el uso de las mascarillas, si he visto eh, en, ya sea en internet, en Facebook, que las personas están comprando muchas mascarillas con el Capital. uso de protegerse, ¿no? Pero yo sé que las mascarillas simples, esas, la, las blancas, no la N95, sirven simple, simplemente para que eh, los fluidos, en ese caso, las gotitas que uno formó que uno tose, no se expanda. Pero yo sé que solamente deben de usarlos los pacientes que tienen síntomas. Ahora, acá entra mi pregunta, si sí, específicamente. Las personas asintomáticas... ...que estén infectadas con el coronavirus. ¿Infecta? Eh, es, yo, yo lo he formulado así porque... ...yo sé que muchas personas... digan ...o piensan, ¿no? ¿Qué pasa si es que la persona que está en mi costado... ...tiene coronavirus, no tiene síntomas... ...pero no sé, habla conmigo? Yo me infecto... ...entonces sí. esto generaría que la población... empiece a comprar mucho más mascarillas ...y de manera disculpe al resto de la población... ...que en realidad lo necesito. Ok, muchísimas gracias por tu pregunta... Eh, tus preguntas o, o tus apreciaciones, son muchas dudas, ¿no? Demasiadas. Sí, él refleja lo que tiene sí. el país entero. Sí, claro. Hay una incertidumbre. Si nosotros los médicos tenemos la incertidumbre de no saber con quién estamos conversando... Imagínese no una que ni protegidos. siquiera ha abierto un libro de medicina. Claro. Ahora, él tiene razón. Si él está frente a una persona que es portador del coronavirus, es decir, es un infectado pero asintomático, sí se contagia. Si está a menos de una, a un metro de distancia. Se va a contagiar. ¿Qué es lo que puede pasar en el metropolitano, en la combi, en los microbús que van atosigados de personas? ¿En un teatro, en un concierto? en cualquier. Los modo? cines tienen que eh, claro. iniciar colo co colocando filtros en los claro. sistemas de ventilación y hacer un recambio más seguido del aire que, que tienen en los, en los cines. Lamentablemente tiene que ser así. Y si estamos diciendo que los, las aulas de los salones tienen que tener ventilación, abrir claro. todas las ventanas y las puertas, lo mismo para los cines y lo mismo... Para, tiene que abrirse las, las ventanas del Metropolitano y los buses. ¿Por qué se cierra? Porque hay el temor a que te roben por ahí también. Entonces, uh -huh. ahí un poco que tenemos que trabajar con la actitud del poblador peruano, pero también el Estado tiene que ayudar. A ver, Doc, son las 10.53, yo no tengo nada, estoy piola ahorita. Eh, termino el programa, chao compañero, me meto al Metropolitano. Sin querer queriendo, yo hoy me contagié. Llego a mi casa, ¿qué siento? ¿A las, ¿A las cuántas horas? ¿Cómo es la situación? De un día para otro. De un día para otro. Mañana, amanezco Ma tranquila, ¿y, y qué voy a sentir? P probablemente nada. Y probablemente 14 días, apenas en uno de esos días, un, una pequeña alza térmica, un pequeño ardor faringio, un pequeño malestar, que como tú eres joven lo vas a saber sobrellevar. Y habrás, habrás sido una infectada que no hizo la enfermedad, pero en este interín has contaminado a muchas otras personas. Ah, caray. Sí. O sea, por ejemplo, ella, el, al quinto día de que se bajó del, del metropolitano, fue a ver a su mamá, mayor de 70 años... Claro, La no. contaminó. La contaminé. Por eso es que decíamos que en los casos de los niños, en el caso de los mm. chicos... Eh, son, como ellos son juguetones eh, con los chicos, son difusores y no tanto que se afecten de la enfermedad, los niños muy pocos han tenido un, un final mortal uh -huh. ¿no? pero ellos sí difunden la enfermedad y por eso que decíamos que los colegios son los lugares donde pueden ellos recoger el virus y llevarlo a la casa. Me encanta la presencia del doctor eh, de verdad, Marco Almerí médico especialista en salud pública clarito para todos nosotros o sea, doctor no se mueva por favor hasta la una 10 de la mañana con 55 minutos, estamos con Lili en... Mira Flores, Lili, ¿cómo estás? Hola, la, hola, hola, Doctor, buenos días. Buen día, Lili. Buenos días. Bueno, eh, le llamo para una pregunta puntual. Es obvio que, como todas las personas, estamos un poco alertas a esto. No, En mi situación personal, yo estoy embarazada, tengo una hija de tres años y mi suegra tiene fibrosis pulmonar. Entonces, este año, sí. supuestamente, mi hija inicia el nido. Ella tiene tres años. Y eh, mi consulta era, ¿usted recomienda... Eh, porque yo la puedo llevar a mi hija al nido, ¿no? Pero si ella se contagia, va a estar afectada ella, yo y en riesgo, mi suegro. Entonces la pregunta es muy puntual. ¿Usted recomendaría atrasar eh, ese inicio escolar para, en el caso de mi niña que tiene tres años y es muy propensa al asma, eh, y a iniciar el próximo año? Porque ¿qué tanto podemos arriesgar a los niños que, eh, que inicien esto y puedan ser posibles Portadores, ¿no? Para traerlo a la casa o contagiarse ellos y afectarse ellos, ¿no? Porque esta persona que ha llegado, ha llegado un 26 y recién hoy lo detectan, o sea, todo el trayecto que ha pasado con la cantidad de gente que ha podido encontrarse y contagiar o no. Entonces, pues esa, es esa es mi duda, Capitán. mi temor, ¿no? ¿Qué tanto puedo arriesgar a ella y a la familia con esto, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias, Linda. No cortes, quédate en línea por si acaso eh, tengo una repregunta el doctor. Mire, es. es... O sea, siendo honestos, el, el sistema de salud que nosotros tenemos contribuye a esta preocupación Hay un desconcierto porque, ¿qué pasa? Que todos nosotros sabemos que los establecimientos de salud y las postas médicas y los hospitales No están eh, en su mejor eh, nivel Y todos sabemos que si nos informamos no tenemos a dónde recurrir para que nos devuelvan la salud Ajá. Y la señora es un caso en donde los tres eh, habitantes de la casa, los tres pertenecen a población vulnerable el abuelito que tiene la fibrosis pulmonar es francamente población claro. vulnerable. Ella gestando y la otra es menor de 5 años. Imagínese. Entonces, eh, sin embargo, eh, tenemos que esperar esta semana a ver cómo se comporta el virus, cómo se disemina, ¿por qué? Porque fíjese, ¿dónde empezó este coronavirus? Empezó en, en el hemisferio norte, uh -huh. cuando allá están en invierno. Entonces, este virus se, se propaga y se reproduce más rápido si en el medio ambiente hay una temperatura que está por debajo de 26 grados centígrados. Ahora está llegando al hemisferio sur, que estamos en verano, cuyas temperaturas son todavía por encima de 26 grados. Entonces, esa temperatura puede hacer que la velocidad de reproducción de este virus se lentesca y la velocidad de diseminación también se haga lento y nos dé tiempo para reaccionar, para proteger, para aislar a los que, a los que tienen y evitar una Capital. gran diseminación. Por eso digo yo que... Es pe Espero poder ver cómo se comporta en esta semana para poder emitir una, una opinión en el sentido de que plantea la oyente. Hay que suspender las clases, hay que suspender el público. ¿Qué medidas de los se van a tomar? Eso, a tomar? hay que mirarlo en estos días, mañana, pasado, cómo se comporta. El medio ambiente, el clima que tenemos, va a contribuir a enlendecer... ¿La diseminación o va a favorecer la diseminación? ¿Sabe, ¿Sabe por qué es bastante más creíble y porque el público agradece su presencia? Porque claramente es un virus nuevo. Por lo tanto, ustedes también están viendo el rumbo y están conociendo eh, con bastante más rapidez que todos, porque ustedes son los especialistas y tienen que tener una lectura especial. Así Pero es. ustedes también se están enfrentando ante algo nuevo. Así es, y somos la primera barrera y también tenemos desconcierto porque no sabemos a veces en el hospital contra quién estoy, frente a quién estoy. 10 de la mañana con 59 minutos. Eh, Tengo una llamada más, ¿no? Los taxistas, ta eh, doctor, discúlpeme, eh, este programa es muy eh, escuchado por todos los taxistas que siempre están muy atentos a todas nuestras recomendaciones. Taxistas en el aeropuerto, ellos deben de conducir ya con una máscara... Mire, eh, ellos tienen que tener eh, ventilación, o sea, ellos tienen que bajar un poco la luna. Tiene que haber entrada, corriente de aire, ¿no? Uh -huh. Tiene que entrar y salir el aire. Entonces, uh -huh. y peor aún, si encuentran o recojan un paciente que está estornudando y que viene del uh -huh. extranjero, con más razón allí sí tienen que colocarse la mascarilla. Ok, perfecto. Muy ya bien. Lo saben entonces, amigos taxistas, 10 con 59. Doctor, muchas gracias por haber venido, de verdad. A Le usted, agradecemos gracias. gentilmente su presencia. Eh, las personas, como mi suegra, que tiene fibrosis pulmonar... Es una población vulnerable. Vulnerable y Claramente tiene que protegerse. Vulnerable. Muy bien. Listo. ¿Protegerse en qué sentido? ¿En... En evitar concurrir a hospitales, a centros donde haya mucha población, y si tuviera que salir a la calle con su mascarilla. En la casa no hay problema. Perfecto. Listo, doctor. Después de la pausa hablamos del tema del lavado de manos. ¿Cómo que es lavarse las manos de manera correcta? Además, son un punto. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Estaremos a atentos gracias. a todas sus eh, actualizaciones con referente a este tema. Pausa y volvemos. Estás escuchando Somos Capital. Somos capital